Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, el pasado 18 de diciembre se celebró la tercera edición de la Secret Camp Vizcaya. Nosotros no pudimos asistir, pero sí pudimos catar algunas de las mejores muestras que presentaron los cultivadores. Miguel, ¿cómo has visto el nivel este año? Pues ya ves, Ana, ¿cómo me pillas? Fíjate, dos añitos que llevábamos ya sin eventos de este tipo, ¿eh? sin copas del cannabis tan añoradas y esos encuentros entre canavicultores, activismo, pues ya estamos de lío, en pleno lío. Como ves, fíjate, sí tengamos aquí trabajo. Pero bueno, comentando lo que me preguntas, el nivel, como siempre, está siendo top. Cada año yo creo que los canavicultores se están esperando un poquito más, ya no solo en cómo tratan a la planta, sino cómo tratan el producto después de la cosecha, el secado, manipulado, en fin, ya vemos cositas ya que está adquiriendo un nivel top, top, top. Así que vamos a ver cómo empieza esto. ¿eh? Aquí lo que tenemos son las finalistas, las que han pasado a la criba. Estas pobrecitas no han pasado, pero eso no quiere decir que no fueran de alto nivel. ¿vale? Pero siempre hay que hacer una pequeña criba al principio, de aspectos, aromas, sabores y demás. Y ya nos centramos en lo que esté mejor acabado. Y estas muestras están perfectamente acabadas y hay que centrarse más en ellas. Y está siendo la verdad que espectacular. Esperemos acabar en pie. Uno de los aspectos que hay que valorar siempre, lo primero, es la apariencia, la presencia de la flor, siempre teniendo en cuenta las variedades con las que trabajamos. No es lo mismo eh, valorar un cogollo de dominancia, por así decirlo, indica, con más, más prieto, más voluminoso, que variedades sativas, que son más espigoradas, eh, menos densos las flores, ¿verdad? Entonces hay que analizar cada una bajo su propio contexto, no podemos tratarlas a todas por igual. Eh... El aroma también es muy importante, los primeros aromas, ¿eh? el aroma así, en fresco sin apretarlo, lo que nos desprende, ¿eh? esos matices primarios, y luego ya si queremos ya saber los matices secundarios, pues ya se trata de apretar un poquito las flores y extraer ese, ese pequeño aroma intenso que tienen en su interior. Además del análisis visual, de, digamos macroscópico, siempre interesa hacer un pequeño análisis microscópico eh, con microscopios de, de mano, ¿vale? hay algunos que tienen, pues mirar ¿eh? luces maletas, wow y también pues, con lucecitas para poder ver bien la flor y así vamos observando pues, la cantidad de resina que tienen, si están bien formados los tricomas, si están maduros... En fin, un poquito ya lo que es más en meternos en, en materia, ¿no? Esta por está muy resinada. La cantidad de tricomas, pues, digamos, por, por centímetro, por así decirlo, eh, es lo que más debemos de valorar, que tenga una densidad de tricomas considerable y además eh, que el tricoma está bien formado este la flor, o sea, la, la, el chupachú, por así decirlo, esa gota lagrimosa que se forma en, en, en el cáliz final de lo que es el, el tricoma, pues ha de estar, eso, con una forma de chupachú y también el aspecto. Eh, transparentes, digamos que es cuando todavía no ha empezado a madurar, traslúcidos están en su punto de maduración y cuando ya se envuelven ámbales que ya han madurado, ya se están oxidando y se está degradando el THC. Entonces hay que cosecharla más o menos, ya depende del gusto, de canabicultor, sobre todo de los efectos en los que buscamos, que sean más sedantes o más relajantes por así decirlo o que sean más high, más tomas, más cerebrales, pues ya cosecharemos pues más traslúcidos o más ámbar. ¿no? Siempre es conveniente reservar un trocito de la muestra, ¿vale? Para, por pues si no nos ha quedado claro o vemos que hay algunas finalistas, poder comprobar cuál es la que más nos llama la atención en sí, sobre todo cuando hay márgenes muy estrechos de diferencia ¿no? entre unas y otras. Y ya sabéis que yo soy siempre de fumar on ¿eh? y sobre todo en copas, para que el tabaco nunca pueda enturbiar los matices y los terpenos de esos sabores que, que, que contiene cada, cada variedad, ¿no? cada muestra cuanto menos tomanoseemos las flores cuando manipulemos también mejor, sobre todo no ducharnos unas cuantas horas antes, no usar colonias unas cuantas horas antes, no masticar goma de mascar, no comer caramelos, todo lo que pueda enturbiar el paladar. Lo suyo es en agua fresca, a unos 10 graditos más o menos, para que hagas limpiezas del paladar y así poder percibir los matices en toda su intensidad, ¿no? de cada variedad de cada muestra. Muy importante, antes de empezar, anotar en la boquillita el número de la muestra, ¿vale? Porque luego lo dejaremos y si queremos seguir probando, haciendo comparaciones, es interesante saber cuál, qué muestra ¿no? es cada, cada cigarrillo liado. Enjuagamos la boca, es muy importante. Luego el sabor en precombustión. Podemos ir notando, por ejemplo, unos matices a, a Tanji, posiblemente hibridada con Kus, que hemos visto mucha dominancia por cierto de Tanji, de cus, de Bruce Banners, en fin, variedades, Yankees sobre todo, aunque haya habido alguna sativa que me ha llamado la atención que fuera del terreno, lo que pasa que bueno, quizás no la haya sabido sacar el cultivador, toda la esencia que sí contenía, pero la verdad es que parecía buena buena variedad. Tiene un, re, un retrogusto al final que no se han lavado bien los abonos. También yo soy muy delicado, joder. Cultivo todo orgánico y entonces cuando lleva con matiz siempre me... me saltan los resortes. Bueno chicos. Y ahora lo mismo que he hecho con esta, pues hay que hacer una a una, paso a paso, dejando un tiempo de impas, de relajación, para, sobre todo para notar los efectos de cada variedad, ¿vale? que es muy importante también los efectos, ya que cada variedad, pues eso, requiere su, su propio periodo de maduración, por así decirlo, de lo que son los efectos. ¿vale? Entonces hay que dejar un margen de tiempo de una un par de horas, así como mínimo, entre muestra y muestra. Como veis, hemos sobrevivido al hundimiento del Titanic. ¿eh? Todavía estamos en pie a pesar... ...del derribo que ha supuesto en la cata de todas estas variedades... ...de la Secret Cup de Vizcaya, esta cuarta copa nada más y nada menos... ...y esperemos que sigan sumando porque la verdad que... ...hay que decir que la organización... ...chapó, felicidades colegas, os la habéis currado... ...y nada, a, los, bueno, a las personas que habéis presentado esas muestras... ...esos participantes ansiosos, qué suerte... ...y si sois los premiados pues nada, enhorabuena.